Hello everybody, this is Eduardo Restrepo, Mr. Roboto. Bienvenidos eh, a esta transmisión, a esta premier realmente del video de las posiciones de coloring, el sorteo de coloring. So this is, we're going to assign the positions for coloring in this video. It's going to be a bilingual video, English and Spanish. Va a estar en, en ambos idiomas para que por favor estén listos y estén pendientes. Ahora vamos a empezar. Eh, va a estar una ruleta. It's going to be in a roulette and we're going to start... Uh, picking out different uh, options We have 18 different positions Tenemos 18 posiciones diferentes Y vamos a seleccionar una a una Y vamos a ir eliminando We're going to start taking out options Until we only have one left okay? that, being said, that being said I think we're going to start eh, We have the 18 positions here Ahí están las 18 posiciones Y vamos a empezar Vamos a empezar Primera posición eliminada, first one to get out, is B and D Second position to get out, 2 and D We want all those D's, all those 4s out Los queremos esos 4 y esas D's esa afuera 1 eh, y 4, 1 and 4, out Here we are, 4 and D, yes, out Wow, wow, wow. Every time it, it's getting better and better. Estabas poniéndose esto bueno. 1 and B. We want those D's out and those 4's out. A and B, la y la B, chao. Too easy. <laughs> C and D, yes, out. La C y la D, pa' afuera. 4A, for a out we want those out, we want those fours out 2C, out, 12, pa' fuera a y D yes, D out we still have one four left over there 2B, out, too easy 1D, out We still have four that we want out. Let's see. B and C out. We are down to the last four. Last five. Two on A. Okay. We're going to have four positions open. We have AC, 3B, 1A, and 4B. Which one do you think is going to be the actual one? Okay. ¿Cuál creen? Que será eliminada A y C ¡Uy! Esto está bueno Quedan tres posiciones, quedan tres y ese cuatro sigue ahí va Puede ser uno ya A 3B O 4B Entonces, la B tiene posibilidades B has possibilities there And A has a possibility as well Let's see Oh, I don't wanna see, I don't wanna watch 4B out, 4B out, out, out Wow, eso está bueno So, we have two possibilities now 1A, which will be super fast Or 3B Okay, I'm rooting for one, But I don't know if, if it's gonna, uh, we're gonna get it Vamos a ver, vamos a ver A la cuenta de 3, 2, 3, ahí se fue se fue, se fue y quedó 1A. Esa es la posición, 1A. Eso significa que va a estar súper rápido. Súper, súper, súper rápido. La posición 1A, 1A. Ahí quedó el 1A, 1A. 1A es la posición. Esa es la posición que queda. Esa es la posición que quedó para el final y con la que estaremos eh, haciendo el reto. Entonces, eh, ya, eso es todo. Eh, esperamos que hayan quedado satisfechos con el, el, el, el sorteo. We, we hope you have actually fun with the video, that you are preparing everything, and I'll see you in the competition. Nos vemos en la competencia. Chao, chao.